Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Hoy os vamos a hablar de Ostara, del equinoccio de primavera, el inicio de la nueva estación, de cómo finalmente la luz ha ganado a la oscuridad, renaciendo la naturaleza. Ayer comenzó la primavera, como bien ya sabéis. En esta temporada comienzan a subir las temperaturas, comienzan los deshielos, empiezan a llegar eh, animales migratorios y muchísimos animales comienzan ahora su eh, época de reproducción. A diferencia de otras festividades paganas de Ostara, no quedan vestigios de que esta festividad se celebrara. Sin embargo, hay una divinidad germánica llamada Eostre. La diosa de la primavera, de la fertilidad, del amanecer, de esta diosa, Eostre, viene el nombre de Pascua en inglés, Easter. Uno de los símbolos de Ostara es el huevo. El huevo simboliza la fertilidad pero también es regeneración y renacer. En muchos países cristianos se utilizan los huevos como símbolo de Pascua y de hecho veo que cada vez se están expandiendo más ya que el huevo simboliza el renacer de Cristo. Durante la cuaresma no se puede comer ningún alimento de origen animal por lo que al acabar esta, los cristianos se unen y se regalan huevos para festejarlo. Con esta misma simbología está el conejo o la liebre. Es un animal muy fértil y por eso este símbolo también nos ha llegado a Pascua. Además, importante, cada año la Semana Santa o la Pascua se celebra en una fecha distinta entre marzo y abril. Esto se debe porque en el año 325 se decidió que se iba a celebrar Pascua el primer domingo después de la luna llena de la primavera. Ahora nos gustaría retroceder un poco atrás en el tiempo y hablaros de Perséfone, diosa de la primavera o Proserpina para los romanos. Perséfone era la hija de Demeter, diosa de la agricultura. Ella era la encargada de que las semillas germinasen y de que los árboles dieran frutos. También era la hija del dios Zeus. El dios Hades, dios del inframundo, comenzó a observarla en secreto y se acabó enamorando de ella. Aprovechó un día que Perséfone estaba recogiendo unas flores en el campo y se abrió una grieta en el suelo y de esa grieta surgió el carruaje de Hades y Hades cogió a Perséfone y se la llevó consigo al inframundo. De esta forma la joven fue obligada a casarse con él y por lo tanto a convertirse en la diosa del inframundo. Deméter buscó a su hija por todos los rincones de la tierra y no la encontró hasta que descubrió que su propio hermano Hades había raptado a Perséfone. Por lo que, disgustada, abandonó el Olimpo y por lo tanto la Tierra. ¿Qué pasó con la Tierra? Pues que se convirtió en un paisaje árido, seco, gris, en donde no crecía ninguna planta, en el que no salían frutos. Zeus no podía aguantar la agonía de la Tierra y decidió hablar con su hermano y obligarle a devolver a Perséfone a su madre. Pero este la engañó y la dio de comer seis granos de granada, que lo que hizo fue atarla durante seis meses al inframundo. Por lo tanto, cuando Perséfone vuelve a la tierra con su madre Deméter, la vida vuelve a esta, Comienza a florecer, comienzan los cultivos, llega la primavera. Sin embargo, a los seis meses, Perséfone tiene que volver a estar junto con su esposo Hades. Deméter, triste, hace que llegue el frío, que llegue el otoño y el invierno. Es curioso eh, la imagen que tenemos de este personaje de Perséfone. La vemos como una doncella joven, delicada y nada más lejos de la, de la realidad. Perséfone gobernó el inframundo junto a Hades y solo mostró clemencia una vez por Orfeo debido a su música, cuando este bajó al inframundo a recuperar a su mujer Eurídice. No sé si os conocéis el mito, pero Perséfone dijo a Orfeo que eh, él tenía que continuar con su música hasta salir de sus territorios y que no podía girarse para ver si Eurídice iba detrás de él, que se tenía que fiar de ella. Este, estando ya a muy poco de llegar al, al final del inframundo, se paró, giró, miró a Eurídice y esta fue arrastrada de nuevo a Hades, perdiéndola para siempre. De hecho, los griegos no pronunciaban su nombre en voz alta y se referían a Perséfone como la doncella. La verdad es que me he centrado un poquito más en contaros este mito de Perséfone y no centrarnos tanto en Ostara porque bueno, hay muchos vídeos que hablan sobre Ostara, sobre cómo celebrarlo y siempre me ha encantado la, la cultura clásica, la mitología y este mito fue de los primeros que me aprendí eh, cuando era pequeña y me encanta. Pero bueno, antes de irnos os vamos a hacer unas recomendaciones para Ostara. ¿Qué hacer en Ostara? os recomendamos salir a dar una vuelta al campo, disfrutar de la naturaleza, oler las flores, verlas crecer, hacer las fotos... Podéis hacer un picnic si hace, si hace buen tiempo, porque aquí no está haciendo muy buen tiempo, la verdad. También podéis aprovechar y hacer arte, pintar, tocar algún instrumento en la naturaleza. También una muy buena idea es meditar, meditar en la naturaleza. Otra de las cosas que os recomendamos es poder recolectar flores y hacer un ramo o hacer una corona de flores. También podéis recolectar hierbas medicinales si las conocéis. Podéis cuidar vuestras plantas que tengáis en casa, vuestro huerto si es que tenéis algún huerto. Y os recomiendo cocinar. <risa> Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado muchísimo. Nos encantaría que nos dijerais qué vais a hacer ahora vosotros en la primavera o qué soléis hacer. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y dadle a la campanita si no os queréis perder ninguna notificación. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales que como siempre las dejamos abajo en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.